¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos aquí a canva.com, este es el website, para aquellas personas que nunca lo hayan utilizado, les recomendamos que se conecten, ¿verdad? Y lo utilicen y creen su cuenta completamente eh, educativa, o sea que pongan su rol de maestro, de estudiante, de profesor, para que entonces tengan acceso a mayor plantillas y beneficios que le ofrece la plataforma. Eso es bien, bien importante. De por sí es gratuita, pero saben que cuando queremos otros elementos más interesantes o adicionales, pues normalmente estas plataformas te piden un paquete eh, que conlleva una suscripción, te pago. Ok, pues entonces aquí, pues ya yo estoy conectada en mi cuenta y pueden notar que ella tiene un menú principal en la parte superior y a mano izquierdo también, y aquí van a poder ver, ¿verdad?, todos los eh, diseños que yo he trabajado, pero al igual la combinación de presentaciones, banner y otras alternativas que provee la plataforma. Para propósitos del adiestramiento, como nos vamos a concentrar en lo que son las tiras cómicas, pues ustedes van a escoger la plantilla como tal de tiras cómicas. Lo pueden buscar aquí en la parte superior, ya yo lo tengo abierto. Pueden escribirlo en inglés o en español, dependiendo del idioma que ustedes tengan en la plataforma. Si es en español, escriben la palabra historieta, si no, eh, comic strip en inglés y les aparece una serie de plantillas. Mirenlas aquí, aquí hay 355, son bastantes. Yo os recomiendo que si es la primera vez, pues ciertamente escojan uno de estos diseños miren todo lo que hay, luego que hayan desarrollado ese guión que, que muy bien explicó Rodi, que es importante tenerlo, ¿verdad? Para desarrollar esa, esa dinámica de conversación, van mirando cada uno de los diseños y van seleccionando el que les llame más la atención. Como pueden notar, son muchísimos eh, cada uno de ellos. Eh, les va a dar un preview, lo que llamamos que ustedes pueden ver de manera inicial cómo se ve, como pueden ver aquí, verdad, previsualizar la plantilla o personalizarla en caso de que ustedes lo deseen. Esta que ven aquí es una de las preferidas que yo he seleccionado para mostrarles en el día de hoy. Voy a seleccionarla. Veo que cuenta con una viñeta, una combinación ¿verdad? de recuadros y con personajes y un ejemplo de cómo se vería. Si yo la quiero personalizar, marco esa opción y automáticamente ella me va a permitir editar su contenido, modificar los personajes, añadir el texto, grabarlo y compartirlo. Aquí lo importante es que ustedes observen que todos los elementos de manejo de contenido eh, y de función del programa aparece a mano izquierda, según lo que pueden ver aquí, ¿verdad? En lo que les estoy mostrando en pantalla, al igual que también dependiendo de lo que ustedes seleccionen, va cambiando el menú de la parte superior, ¿ok? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, Yo tengo ya, ¿verdad? De por sí, un texto ya creado. Eh, voy a imaginarme que yo quiero alguno de estos diseños que me da la misma plataforma. Quiero añadir aquí la pantalla, lo trabajo con copy-paste, lo muevo y lo ruedo, cambio el tamaño, como ustedes ven. Y voy estableciendo los personajes que van a estar en cada espacio. Si el diálogo que yo tengo, por ejemplo, es este que ven aquí en pantalla, donde habla un profesor con dos estudiantes pues entonces el profesor es el que inicia el diálogo. Así que yo puedo copiar y pegar este diálogo en cada uno de estos espacios de texto ¿verdad? y modificar el tamaño. Algo que observé en esta práctica es que en esta plantilla particular que yo seleccioné me cambié el idioma y haciendo pruebas con mi compañera Yanis, eh, se pudo ver que entonces hay que asegurarse cambiar las letras, ¿verdad? El tipo de fuente recomendada para que ella interprete correctamente el idioma y no me salgan errores ortográficos, ¿verdad? Así que de esa manera ustedes lo modifican y van entonces copiando y pegando el diálogo. Como ven aquí, habla el profesor, luego habla el estudiante. Y lo vamos haciendo de manera consecutiva, bien rápido, pero aquí lo importante es destacar que todo lo que ustedes copien y peguen lo pueden luego editar. Como ustedes pueden notar, si ustedes quieren el texto mayor en tamaño, lo pueden modificar aquí, aumentar el tamaño. Si quieren cambiar nuevamente ¿verdad? el idioma, en la fuente, disculpen, pues lo pueden cambiar. Así que pueden jugar con todo esto, incluso el color de la letra. Si ustedes eh, quieren otro color, también lo pueden modificar. Así que ya les da muchísimas alternativas bien conocidas para ustedes, como es eh, centralizar la información, colocar o enumerar el, la información que se comparte, y de igual forma subir otros elementos externos de su computadora, como lo son otras imágenes, eh, otros personajes, de igual que modificar el tipo de formato del texto en esta función de T que ven a mano izquierda. Bien importante, ¿verdad? Escribir un título porque siempre comenzamos con un título, así que vamos a escribir pantalla inteligente. Ese es el tema que están ellos dialogando. Así que así sucesivamente ustedes van a poder copiar de los personajes que ella les presenta aquí o también pueden traer personajes externos como les expliqué. Así que voy a copiar algunos de ellos para modif modificar esta plantilla. Y como ven, siempre hay que rodar y pegar de una manera rápida. Ustedes pueden jugar con esta función. ¿Okay? Espero ¿verdad? que al momento no hayan preguntas, pero de surgir alguna pregunta en confianza la pueden escribir en el chat mientras vamos haciendo esta breve demostración. En confianza me dejan saber si hay algo para clarificar. Como ven, es importante también colocar el espacio de los diálogos y ajustar su tamaño, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de texto que ustedes quieran escribir, es bien, bien importante. En este caso ya estoy con el segundo estudiante, copio y pego y entonces automáticamente ajusto el tamaño y modifico la localización, ¿verdad? Esto obviamente ustedes lo pueden seguir editando con mucho cuidado, con tiempo. Aquí me quedó muchísimo más grande, así que hay que seguir jugando con el tamaño de la nubecita para que quepa todo ahí y cambiar el tamaño de la letra, claro, para que no, no se vea tan mal. Pues aquí pues seguimos jugando con esto, ya estamos terminando la demostración en cuanto a el ejercicio, bien importante que sepan que pueden cambiar también el escenario, ¿verdad? Ustedes pueden automáticamente cambiarle el background, en este caso los colores también, de, de este estilo o imagen que tenemos. Por ejemplo, si ustedes pulsan el recuadro, se activan los colores básicos, pero de igual forma, ustedes pueden modificarlo a otros colores. Cuando activan un color, ella le da otras opciones adicionales que ustedes pueden considerar. Por ejemplo, si yo escojo este azul... Y ustedes ven que ella rápido me lo coloca en cierto lugar. Si ustedes seleccionan esta pared de abajo y la quieren cambiar, ¿verdad? Que viene siendo esta cremita y la quieren también azul, pues ella lo va a cambiar. Así que como pueden notar, también tienen, deben decir cambiarlo en todas partes para que siga ¿verdad? el mismo formato. Es bien importante, eh, aquí es la secuencia, la lógica del diálogo, que tenga sentido, que tenga y cumpla un propósito y un objetivo de la clase y que luego, en caso de que ustedes sean los profesores, ustedes reciban esa imagen y la puedan evaluar. Y si ustedes son los estudiantes los que lo están creando, pues de igual manera que dejen fluir su creatividad, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos aquí es que esa opción de poder seleccionar temas y seleccionar diálogo sea ya directamente eh, del mismo estudiante para que se sienta libre de realizar eh, la dinámica. Bien importante re, recordar que todo esto, pues de manera automática el programa le coloca una serie de páginas. Yo les recomiendo que tan pronto ustedes terminen, esta no está terminada, pero por lo menos le demostré cómo hacerlo, ustedes borren el resto de las páginas que no aplica, porque al momento de compartirlo, pues entonces todo el mundo va a ver, ¿verdad? Esas páginas. Así que las borran y automáticamente luego ustedes van a poder compartir en esta opción que ven en pantalla copiar el enlace a las personas que ustedes deseen. ¿okay? De igual manera, ustedes lo pueden presentar en vivo, en pantalla grande, o pueden incluso descargar el PDF o copiar el código para incrustarlo en una página web. Así que, como ven, es bien sencillo, bien fácil de utilizar. Eh, aquí es dedicarle un tiempo y desarrollar ¿verdad? la dinámica de una manera rápida y sencilla pero ciertamente fomentando el que eh, tengan un desarrollo de mucha innovación y creatividad en el proceso. Así que ahora los voy a dejar con Rodi para que ella entonces continúe presentándoles el programa Pixton. Bueno, continuamos con lo que sería el programa de Pixton. Antes de, de ir de lleno a él, quería mencionarles por encima eh, que de hecho se hizo un estudio con unos estudiantes de un curso de historia eh, y utilizaron esta herramienta y de hecho ellos dijeron que que se le hacía user friendly que era bastante fácil de utilizar para aquellas personas que no tienen experiencias creando tirillas cómicas es bastante fácil y lo vamos a ir viendo así que los pasos para para entrar o ingresar a Pixton sería ir obviamente a pixton.com crear una cuenta eh, te da diferentes versiones las cuales puedes crearlas, ya sea como educador, estudiante, padre o una empresa. Te da la facilidad de crear tu propio avatar y crear personajes fuera de la tirilla cómica. Y entonces ahí obviamente tú puedes crear eh, la historieta. Entramos. Voy. Así se vería una vez usted entre. Como pueden ver, en la parte de arriba hay varias categorías de educador, estudiante, padre, empresa. Y lo bueno de esta plataforma es que siempre te da tutoriales de cómo hacer todo, de cómo empezar. Si usted es educador, cómo presentarles el programa a los estudiantes. Eh, debo eh, resaltar que esta... Eh, plataforma te permite siete días gratuitos pero usted decide si usted quiere suscribirse que tiene un costo eh, mensual o anual como usted quiera suscribirse usted puede crear su cuenta una vez creada eh, entra o si ya la tiene le da login y entonces así aparecería una vez esté en su cuenta como pueden ver en el extremo de arriba izquierdo dice que mi cuenta es de educador eh, y creo que si usted es estudiante, creo que le facilita, recomendaría utilizar la cuenta de educador porque ofrece algunas herramientas que obviamente el estudiante no tiene. En Create, aquí podemos ver que te da herramientas. Si usted como profesor tiene un staff, también lo puede incluir. Eh, puede crear diferentes cosas con sus estudiantes. Realmente esto tiene bastantes cosas que usted puede explorar. Eh, con tiempo, obviamente hoy aquí estamos con un poco de tiempo limitado, pero usted puede entrar y, y verificar de acuerdo a sus necesidades. También te da eh, diferentes resources que usted puede utilizar para imprimir, cómo comenzar, cómo enseñarle a los estudiantes cómo utilizar la plataforma. Como profesor, usted puede crear su clase. Usted le, le puede decir... El nombre, el, el nombre de la clase a qué grados usted le va a estar dando eh, aunque no voy a entrar de lleno a ello, pero también le permite eh, como limitar las cosas que usted quiere que el estudiante vea si usted no quiere que salgan cosas como almas blancas, alcohol usted también lo puede filtrar y te permite hacer algunas cosas y al final te da un link para que usted luego se lo envíe a los estudiantes y a través de ese link es que ellos entran. Una, si usted tiene una cuenta en Pixon, pues usted puede tener, un no hay límite de, la, de las clases o cursos. Y aquí en esta área es donde vamos a crear eh, o vamos a demostrar el cómic. Pero antes de entrar ahí, aquí en el área de personajes, usted puede crear personajes fuera de lo que es la historieta que usted va a crear. Yo creé a Hatch que es una gatita, para ejemplo y vamos a ir a Create Now. Y realmente aquí te ofrece muchas alternativas. Obviamente no las puedo presentar todas eh, porque eh, son demasiadas. Como pueden ver, nada más en background eh, tiene muchas cosas que usted puede, puede mirar y puede elegir. En el extremo izquierdo, aquí vamos, vemos diferentes cosas que vamos a ir tocando que les ofrece para ir creando su historieta. Y en el lado derecho se va a ver el recuadro que usted va a estar editando. Y si usted quiere añadir más, le da el símbolo de más. Y se añade otro recuadro. Así que vamos, vamos a elegir, por a el propósito de ejemplo ejemplo, este background. También no solamente están esos background también, o fondos, están también estos fondos abstractos, eh, dependiendo de cómo usted lo quiera crear como también usted puede añadirle si, si lo quiere que el día esté lloviendo, si se está quemando o si hay una inundación, también lo puede añadir. Como pueden ver, hay varias opciones. O si usted quiere añadir una foto, también lo puede añadir desde su computadora. En los personajes, aquí te permite crear personajes humanos y también animales, como vieron que hice a la gatita, pero... Voy a crear un personaje, le da el outfit, también tiene muchos outfits para elegir eh, históricos, contemporáneos. Voy a elegir este, aquí le permite elegir si usted quiere una niña, un niño, un joven, un adolescente, un adulto y el tipo de cuerpo que eh, aquí también le permite elegir el, el género del personaje. También le dice de qué color quiere su piel el cabello, el tipo de cabello que usted que quiere que el personaje tenga, también en los personajes puede añadir eh, otros animales que no necesariamente tienen que ser personajes que interactúen eh, en el diálogo, pues aquí un gatito, en objetos. Puede ponerle objetos en las manos a los, a los eh, personajes. Y como pueden ver aquí hay instrumentos que si usted como educador no quiere que se muestren, usted una vez cree la clase puede decir que no quiere que se vean esas cosas. van a ponerle un zapato en la mano. <risa> y también puede añadir otras cosas eh, en, el, en la escena. Y también como los puede mover, a ella también la puedes mover. El focus, eh, aquí es como más o menos tú quieres que se vea el personaje, si lo quieres un full shot, un medium shot, un close up. Si hubieran más personajes, también ellos es, saldrían aquí como más o menos se verían. Aquí también te da más o menos lo mismo, pero de una manera más dramática, usualmente si usted está creando una historieta de superhéroes, o si está teniendo un encuentro... Eh, pues puede utilizar estas herramientas también. Y en Location, pues básicamente te cambia el fondo, así que si usted no lo quiere cambiar, eh, sugiero que no lo utilice. Aquí en Words, eh, te da la opción de utilizar el Speech, que sería en las palabras en lo que se va a decir, como un pensamiento, si está gritando o está susurrando. Vamos a ponerle aquí... usted también lo puede mover y él se va a acoplar eh, si lo quiere aquí abajo o arriba en caption usualmente esto se utiliza para eh, para decirle al lector dónde se encuentra o qué está pasando en, en la escena En Sounds, voy a añadirle esta, eh, estas herramientas que se muestran en pantalla. Entonces, aquí puedes cambiar la expresión del personaje. Tiene muchas opciones. Usted tómese el tiempo de mirarlas poco a poco. A modo de ejemplo, voy a utilizar ese. Puede cambiar eh, la dirección de los ojos. Esto lo puede hacer personaje por personaje. Eh, la pose que va a tener en esta parte de arriba, te, tú eliges si lo quieres, su dirección a la derecha o si quiere que el cuerpo esté mirando hacia el frente o hacia la izquierda. Y en efectos, eh, si te está haciendo un personaje que tenga superpoderes, también puede añadirle eh, estos efectos que también te provee. Y en extras eh, puedes añadirle filtros a las escenas como al igual tam, no es necesario ponerla. En graphics, flechas, humos, que también se utilizan muy peculiar de lo, las historiedas. Y si usted quiere que sea de día, si quiere que esté atardeciendo o que sea de noche. Y... Si quiere que la misma escena sea la siguiente, usted sigue explorando eh, poco a poco. Realmente esto tiene un montón de cosas que usted puede ir viendo eh, y realmente tómese su tiempo porque yo hice uno de ejemplo y me entretuve bastante, pero sí hay muchas opciones que a veces uno ve algo y luego eh, le gustó otra. Así que es bien importante revisar y editar eh, lo que estamos creando y luego le da Done eh, recordando que obviamente esta versión es gratuita y para poder grabar algunas cosas se requiere tener eh, suscripción. Usted evalúe si es una plataforma que eh, va de acuerdo, alineada a sus necesidades. Eh, re, tenga en mente que, que es con suscripción en algunas cosas. Así que ya hemos explicado más o menos cómo... Eh, cómo se utiliza, cómo se vería crear una tirilla cómica en Pixton. Y esto es una, un ejemplo que utilicé, pero utilizando personajes eh, animales. Como pueden ver, eh, me divertí mucho creándolo y me tomé mi tiempo porque hay muchas opciones que usted puede eh, utilizar. Y cómo mover los cuerpos, de expresiones, generalmente de acuerdo a, a la historia que usted ya ha creado. Y aquí tenemos otro ejemplo de Iris Martínez, que creo que está por ahí. Ella es estudiante del de curso de p 4078. Si está por ahí y quiere brevemente hablar sobre su experiencia utilizando el programa eh, y creando esta tirilla. No sé si está por ahí. Sí, está por aquí. Si nos bueno, pudiera hablar un poco sobre la experiencia utilizando Pixon. Bueno, primero que espero que se escuche para acá, pues, el momento del almuerzo. Si me está bibliotecaria en la Pablo Castal de Bayamón, pues, lo utilicé para una de las tareas, eh, este 47-8. En ese momento estábamos en el tema de los ISTE, los estándares ISTE. Y pues traté de, de mezclar ambas, ambas tareas y así fue que surgió. Me dejé llevar también pues eh, la mayoría de mis estudiantes pues conocen lo que son las novelas gráficas, cómics, lo que son las mangas y en eso fue que me inspiré. La, como mencionabas al principio, sí veo que, que es bien friendly para utilizar. En mi caso nunca había hecho, esta la primera, pero espero que de aquí en adelante pues sean la mayoría. Eh, y ahí fue que entonces surgió. Por eso es que el ambiente de una biblioteca traté de que el personaje se pareciera, ¿no? Traté. Y pues todo pues, llevando la información, pues, buscando información sobre las listas, preguntándoselo al maestro bibliotecario. Y así fue que surgió. Este, sí, puedo explicarlo paso por paso, pero necesitaría compartir pantalla que lo tengo presentado. Pero a menos que ya lo le explicaste súper bien de lo que es paso por paso. Sí, gracias. Eh, eh, gracias por, por compartirnos. Y como había mencionado, y sí, realmente es este, bastante fácil de utilizar, eh, así que si usted no tiene experiencia, eh, y usted lo quiere intentar, realmente es bastante fácil. Por lo menos yo personalmente no lo he utilizado, eh, no lo intenté la, eh, en el teléfono, eh, pero imagino que también funciona de igual manera. No sé si Liz tiene algún comentario sobre BigStone. Sí, seguro. Agradecer también a Iris Mariela, que es rápido que, que la invité a que se conectara y compartiera su experiencia, ¿verdad? Ella rápidamente dijo que sí, que iba a conectarse. Eh, la experiencia cuando incorporamos esta actividad en la clase de educación fue muy buena. Es la, fue la primera vez en que incorporábamos esta dinámica de darle a escoger al estudiante el tema y representar algo relacionado al curso en una tirilla cómica y vimos eh, realmente que desarrollaron Mucha iniciativa, ¿verdad? Cada uno escogió temas diferentes, escogieron los programas. Este ejemplo es de Pixton, el anterior lo habíamos presentado, era de Canvas, pero así sucesivamente cada uno escogió el programa de su preferencia. Así que para nosotros... Eh, por lo menos para mí en el curso fue de mucha satisfacción ver, ver el desarrollo de esa innovación y creatividad en los estudiantes. Por eso, ¿verdad? Quise, quise presentarle esto porque es un ejemplo real de este semestre y que tuvo un impacto en cada uno de ellos. Así que gracias Iris Mariela por, por tu participación. Y gracias a usted profesora porque fue a través de, de esas tareas y de, de la manera nosotros poder llevar el mensaje Tratar de, de llevar un conocimiento de una manera diferente, en el caso ya sea, de verdad que las historietas son aptas desde elementar hasta grado superior. Mi escuela tiene una matrícula de sexto a dodécimo grado uh -huh. y esta es, la, esta es la nueva tendencia. Tenemos que estar a la vanguardia. Muchas gracias. Así mismo es. Y acá en la universidad, pues ciertamente eh, se puede incorporar porque obviamente sabemos que a nuestros estudiantes a nivel universitario les interesa mucho estos temas, al igual que los relacionan verdad con otros cómics tradicionales que, que se ven en Hollywood o como Marvel o DC o cualquier superhéroe y entonces empiezan a desarrollar todo eso. Así que es una manera distinta de presentar el contenido. Pues gracias, Rodi. Adelante. Ah, culminando, resumimos que hemos explicado lo que son las tirillas cómicas, algunas características de ellas. Identificamos las ventajas que nos brinda utilizar eh, estas herramientas como Canva y Pixton y también la creación de tirillas cómicas en los cursos. Eh, demostramos ejemplos eh, de Canva y Pixton, y aquí podemos, aquí tienen las referencias y los contactos eh, de Liz y el mío.